Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Rabbit, ¡Con los Rabbit, Con Mario más Rabbit. Estamos aquí, como dijimos, vamos a ir por el Centrico. Vamos para allá, por el lado central. Y a ver, a ver, a ver, que nos sale por acá. Vale. Ok, de ojos de oscuridad, no me había fijado en eso. Vale, mmm... De estos grandullones. Qué pereza me dan los grandullones, tío. Vale. A ver. Mmm, como casi nunca uso a Rabi Estela. Vamos a devolver a Rabiz Estela. Sí, sí, sí. Y vamos a ver los Spark. Eh, vamos a poner a Mario. Este. Vamos a quitarle a Mario, sí, a Luigi. Vamos a poner a Rabiz Estela que se vaya curando. A... La... A Sí, a Rabicestela, que golpea más veces. O a Bowser, estaba pensando. Así se pueden ir curando. Y Luigi, como lo dejo más para atrás, a medida que vaya avanzando... Es más difícil que me lo golpen a... A Luigi. Entonces, por eso. Esto, ¿cuántos tengo? Tengo 1.600, podría mejorar. Pero es que ninguno... Que hay meteoros... Puedo mejorar este y empezar a usarlo. No, esto es igual que el de los meteoritos de fuego, no me, no me gustan mucho, vamos a decirlo así. Lo vamos a subir por pues si puedo ir haciendo daño, pues claramente voy a ir haciendo daño. ¿Qué queréis que os diga? A ver, vamos allá. Yo quería leer. Pues tú ponte a leer, amiga. Ah, mira, que había ahí un enemigo. Ahí va la bomba. Pues vamos a intentar ir a por él, ¿no? Me deja... Yo creo que con, con estos puedo matarla, ¿no? Y un poco de suerte con la explosión. Ahí está el ojo. Vale, me viene bien. Con un poco de suerte los mechas hacen daño en área suficiente. Hago más daño así, pero se hace el doble... Se quema. Va, se va lejitos. Se va lejitos, pero a este... Con este le doy. Con este le doy, eh. Vamos a activar la mirada de acero. Con la rabid ya no puedo golpear a... a ese así que vamos a disparar a este y con Luigi podría un poquito más lejos vamos allí a ver a cuánto le quito 510 de criticazo eh ojito ojito las mata callando, ¿eh? El Luigi 388 Se vuelve a quemar Ni ese mecha me hubiese ayudado bastante ¿eh? ¡Qué bien! ¡Ha muerto! ¡Oh, qué deluxe! ¡Qué deluxe, Ray. Este llega hasta aquí. Y con Bowser llego hasta ahí. A ver, vamos a acercar a Rabbit a Estela para que Luigi salte. Tampoco... Punkepanque que es un monkepum. Tampoco me he colocado muy bien. Que digamos. A ninguno de esos de ahí arriba le golpeo, tío. En serio. Yo lo golpeo a ese de ahí y poniéndome aquí. Vale. A ver. Vale, no llego ahí ¿Por dónde tienen que subir? Tienen que subir por ahí, pues lo voy a tirar recto Porque la coordinadora sí me puede alcanzar Pero Yo pienso que si me quedo aquí En serio, nada Si no le doy directamente Mato tres Así mato tres No iba por él Entonces ¿Se moverá o no se moverá? Porque esos de los que... Sí, se mueve Sí, sí Emperatriz y este también es de los que se mueve. Y con esta no tengo el vampiro. Porque golpear con uno, pues me da a mí que no. Vamos a este. Con esta me voy a curar. Porque no me fío, ¿eh? Uh, pues le voy a dar esto. Y con este también me voy a curar eso. Mira, este ya tengo que gastar el grandullón. Me voy a curar. Me ha sobrado esto. Vamos a darle aquí unos 500. ¿Verdad? Pórtate bien. 324. Bueno, este no necesita curar, así que vayamos... Podría usar un objeto de estos bombas, pero bueno, para el jefazo. Qué, qué bien me está ayudando, ¿eh? Desde aquí le golpeo. No le golpeo, pero... Ojito, ¿eh? Es que aquí ya, ya... Ya, puede haber palabras mayores. No le doy. No hay posibilidad de darle desde aquí. Y en nada ya recupero... La gobernadora, dos turnos. Así que vamos a ir matando... Los ojitos que podamos... Desde... Desde un poquito lejos... Estos tienen la habilidad de, de moverse después de que tú le ataques con un arma. Pero no. Pero no de atraerte. Así que. Ni tan mal. Se los voy a tirar a este de aquí abajo. Los mecha. Ahí está. La explosión no le da ningún ojo, qué pena. Y me da a mí que... El disparo... Mira, la verdad es que os digo, que ya que lo tengo... Lluvia de descarga solo le doy a este, tío. Débil la descarga, pues mira, bueno, encima me viene bien. Pero el rango es un poco bajo, eh. 214, 214 más esos, eh. Son 600 y pico. Le hemos golpeado bien. Y ya no tengo nada. Así que me ha venido hasta bien. Voy a activar. Se va a mover. Esperemos que... No se mueva lo suficiente como darme... No, le voy a dar a este, mejor. Este hace lo mismo. Se va a mover... Ah, no se mueve este. Yo creo que ya nada. Pensé que ese también se movía. Cuando le golpeas. Vale, la gobernadora... Nos expulsa los dos fuera. le doy a ese. Si le doy... Muere todo. Vale. Este se mueve. Tenía que haber... Intenta cositas. Vale, este, si le bloqueo, con el hastío, si le bloqueo, igual llegamos a matarlo, porque entiendo que no se puede mover, tío. Criticazo, se mueve igual, aunque, qué rabia, eh. No muere por un pelo de culo, ¿eh? No le doy. Tiene que ser aquí. Mmm. Qué rabia. Si fuese 500 y pico... Vale. 510 que me salvan la vida. Vale, pues turno del enemigo y me quedan dos ojitos. Es que 900, ¿eh? Vale. Si sí, con Bowser... Mira. La activo esta. Cuarta ya. Y con... Me da igual. Vamos con este... Vamos a matarle. Y... Logradita la fase. 12 minutitos más o menos. Perfecto, perfecto. Logradito, logradito. Vamos, que se están activando por aquí abajo. Cogemos estas. Se meten en la pared y todo, ¿eh? ¡Métete! Ahí, el sorteo. Y mira, 9 por aquí... Cogemos otras poquitas por acá. Vamos. Vamos que la están peinando. No, era por el tarao. Ay, la madre cordero. Me pongo nerviosa por querer hacerlo rápido y no puedo echar. Vale, vale, vale. Bueno. Todos con la vida recuperada, así que es cierto que hemos... Hemos gastado objeto, que al final el vampiro pues lo cambié para nada. No tiene más. Y mira, el reflector y el electroacelerón. El acelerón... Creo que ya nos queda solo el boss. de post post-final boss? No, no, no. Nos queda otro. Nos queda otro que vamos a ir por el centro. Buf. Me hubiese gustado la izquierda, eh. O, o, es, o la derecha. Fíjate tú. Pero bueno, la derecha entre los sparks, que el de el ráfaga me cunde. El dorado y los dos de curación se nota. Pero bueno, vamos por el centro, que fue lo que hemos dicho. Y nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.